Como la rosa nace en el viento. Sin En ojo de huracán, entre espinas y pulcritud, con nobleza y belleza. La rosa, la rosa, inmaculada, florecerá. La rosa, la rosa, sube. Yo una rosa más entre espinas infinitas.